Podría estar en una playa de vacaciones, podría estar socializando con la gente, pero en algún lugar del mundo, en algún edificio, en alguna habitación, estoy yo aquí, haciendo directo para vosotros. Bienvenidos, bienvenidas o bienvenidas a este directo. Yo soy Johnny Finch y... hola aventura continuar a ver. es muy bonito el juego la verdad vale estábamos aquí yo o sea yo ya jugué vean el club a ver, que se mueve vale. es un juego la verdad es que está gracioso a ver mira le puedes pegar aquí toma <risa> y luego te vas y ya está luego <risa> no, mira este aquí no no no te metas no te metas no te metas eh, métete, métete aquí ¿Vale? Eh, Ese de aquí Eh, eh, oh, tío, otra vez Es que no me acuerdo los controles, no me acuerdo los controles Vale, a la Z, es para pegar, a la Z Pero vienes aquí y le dices, toma Eh, ¿cómo? Ah, vale, tío. que, vale Toma, toma Dice, ¿por qué haces eso? <risa> toma, le das otra vez Ahí va, que te mete en la tienda a ver qué hay en la tienda, a ver qué me timan. A ver cómo me timan. No se sabe muy bien por qué Sunshine Inc. quiere cortar los árboles, pero nos lanzan dinero cada vez que vienen. Vaya. Así que pensé que sería buena idea abrir una tienda. Eh, buena idea. Y aquí estoy. De comerciante poderoso. Pero la verdad no, viene, no viene nadie. Están todos demasiado ocupados bailando en el club. Quiero ir al club. Santiago C, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te he dicho? San... Santino Santino 90 Te he dicho Santiago C por la cara ¿eh? Por la cara El juego está alto, ¿verdad? Eh... Parámetro eh... Vale, A Aplicar Vale, ya está He bajado el sonido del juego, estaba un poquito alto, la verdad ¿Cómo subo ahí? Tengo, creo que tengo que ir ahí arriba Vale Santino, ¿qué haces aquí? Y tú, no sé qué Es que lo veo cortado O sea, no veo bien lo, lo que comentáis No lo veo bien Joder, tío, ¿cómo era para esto? ¡No! Vale, vale Vale, ya me acuerdo, vale eh, Nadie me mira ¿Cómo que nadie te mira? Ah, que había hecho directo Si quieres, haz directo y te hago una raid Ahora, cuando termine, que en tres minutos termino Hola ¿Quieres entrar en el Club Sunshine? Eh, no Ay, uf. De acuerdo, vale Hola ¿Quieres entrar en el Club Sunshine? Sí, vale Déjame ver primero tu estilo Quédate quieto a ver, que va va a medir mi estilo. A ver cuánto estilo tengo. Estoy analizando, no te muevas. No, no. ¿Es ver si me muevo. Ah, no, puedo mover. No puedo pegar. Está analizando mi estilo, a ver cuánto estilo tengo. Yo la verdad es que tengo. Vale, vale, no me muevo. No me muevo. Todo el mundo, manos arriba. Manos arriba. ¿Me está vacilando? Me está... Me está vacilando. Me está vacilando, me da igual. Me está vacilando. ¡Ah! Vale, va. ¡Ah, ya veo! Dice. ¡Ah, ya veo! Optaste por un look chic minimalista. ¡Puedes pasar! Entre tuyo, está de moda que eh, esta moda que llevas es del año pasado Pero parece bastante desesperado Venga entra, What the, fuck? What the fuck. Bueno, pues aquí estamos Está en el Club Sunshine Sunshine Inc. Construyó este club en nuestra ciudad para hacer... Hacer nuestras vidas más fáciles. Pero ahora están talando nuestros árboles. Vaya. Y todo el mundo está demasiado ocupado bailando como para hacer algo al respecto. Parece estar de nuestro lado. Gracias, Santino90, por seguirme. Muchas gracias. Ahora aparecerá tu nombre por ahí. Ahí. Justamente. Parece estar... Del otro lado, pero tenemos que estar seguros. Eso, no sabemos de dónde eres. Por lo pronto podría ser un espía. O peor. Un alucinación cognitiva mutua. Este juego. Este juego, vamos, bueno, este juego me supera. La cosa es que necesitamos una prueba de que estés de nuestro lado. ¿Ves ese robot de ahí? Vale. Lo veo. Se ha autoproclamado rey de la pista de baile en el club Nadie se ha atrevido jamás a desafiarle a un duelo de baile Si estás de nuestra parte no deberías tener reparos en enfrentarte a él En una batalla bailonga En una batalla <risa> Toma, dale caña Te estamos observando Batalla bailonga. ¿Cómo no? ¿A bailar? <risa> Aquí estoy. Soy el rey de la pista. ¿Has venido a desafiarme? Eh, eh, vale, lo voy a decir no. Lo sabía. Nadie puede conmigo. Espérate, voy a leerlo como debería. Aquí estoy. Soy el rey de la pista. ¿Has venido a desafiarme? Sí. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja ja, ja ja ja ja ja no te lo crees ni tú vamos al grano eh, este juego este o el que jugaba ese juego a ver vence al robot en una batalla de baile One, two, three, four malísimo vámonos oh, Vale, vale. Estoy malísimo, estoy malísimo. juego es? ¡Picunicu! ¡Picunicu! ¡Con una mano! Lo he reventado, lo he reventado a Piénsalo bien, mira esa cara Pero me han quitado las gafas ¿64? ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Lamentable espectáculo! A ver, vamos a hacerlo bien Oye, el directo ha terminado ya, pero vamos a, hacer, vamos a hacer duelo de baile Venga, vamos a vencerlo A 2%, a 3%, a 3% de ganarle.